Con la neu rebola por la pi que comien reflashera. El Mauri viene de las leñas. Algunas nos sumamos con mucho optimismo, a pesar de lo que nos toca. Buen viaje, buen viaje. Que le vaya bien, buen viaje. Buen viaje. <risa> vamos la vuelta. Buen viaje chicos. Joven, este va CSK. Sí. Buen viaje chicos, buen viaje. Ay muchas gracias señorita. Gracias. Sí. Ay hermoso, gracias, gracias. buen viaje. Que te Gracias. Pasajeros con la a Buenos Aires por favor presentarse. Sebastián queríamos hacerte una encuesta de primera vez en el avión. ¿Cómo es tu experiencia? La estoy pasando. Yo soy el Seba recién bueno, sentado. No, ese fue el Diego. Ya se va la bolsa serena. esta está, cántate, cántate. O sea, que no fue tecito. Una pelela no hay. Por la ola. Se le ha doblado la. ¿Estás bien, Sebastián? vamos a cantar una canción digamos. aquí estamos las neuronas en pleno tomamos este cerebro el pesado nuestro armamento revuelta de las neuronas bueno, si quieren vernos mañana llegaron. en Sur, mañana Catalina Sur mañana en Catalina Sur llegaron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 Salud. Salud muchachos. Saludos muchachos. Esta noche, mami amiga, somos todas muy hermanas. Tenemos la risa fácil. La cara desordenada. Dice que viaje. De vuelta a Catalinas. Volvimos a Catalina después de mil años. <risa> Preparados para la segunda fecha? Por supuesto, como siempre. Famoso el teatro, preparado segunda fecha, pero... Como sea, Mira la buena, hermana. <música> ¡De ¡Que ¡Que ¡Vamos! ¡Que ¡Basta! ¡Le pisa! ¡Un ¡No se ¡Basta! ¡Es mandadito! está, a la cara, ¿Qué se trata de con ¡Que se mete el con el que a tomar un de... ¡Vamos, de... ¡Vamos, Este vamos, piquetero rompe piquetero. Rompe todo. <risa> el correo, ¿sí? No puedo estar siempre atractivo. ¿sí? ¿Todo todo ¿A cuál sí. está? Sí. Vamos. Vamos uno, dos, Sobre la mente de la gente vive la verdad y la razón. Y es la razón que nos da juicio para poder comprender. Este de dónde venimos y lo que queremos ser. No Estamos eh, todos los con la neurebola por la pi que comien reflechera. ¡Eh! ¡Manso! ¡El tema ese, loco! ¡Lo lo, lo van a pasar la Spotify, loco! En Youtube ¿Qué onda? Eh, eh, está buenísimo. ¿ah? En la página del CCK. No, no, ¿qué? Ni Spotify, ni YouTube, ni nada. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, lo que hiciste? Eh, yo, yo no hice nada, loco. Fueron estos que le entraron como perro al pañal a la... ¡No! Pero... Mi... Mirá cómo están. ¿Qué co... Es que así no es. ser el beso de cada mañana, ser el ocaso a caer la tarde, ser las estrellas que inundan la noche. Desde yo de luz cuando el sol renace, desde yo de luz cuando el sol renace y florece en tu cantar.